Hola, mi nombre es Yuri, mi seña es esta, vivo en Armenia, Quindío, y mi emprendimiento es de tortas, pueden ingresar a mi Instagram o por este WhatsApp. Hasta luego.